Amigos de Estilocracia, bienvenidos a su canal, aquí van a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Cuando se trata de romper reglas, los límites no existen y menos cuando se trata de nuestro estilo personal. Es por ello que muchos diseñadores se arriesgan a crear combinaciones imposibles que resulta ser una gran opción para sumarle diversidad a nuestros atuendos. Como parte de una continuación del look inspirado en los cowboys, las pieles, específicamente la de serpiente, han ganado fama, ya que encajan a la perfección con outfits formales. La piel de serpiente ha sido un estilo muy peculiar durante varias décadas, tradicionalmente utilizada para crear distintas prendas de vestir. Si eres un amante de la piel de serpiente, a continuación te mostramos algunas de las mejores chamarras que tienen los mejores modelos del mercado. Michael Kors Michael Kors es conocido por su diversa gama de ropa, calzado y relojes, sin dejar atrás las chamarras de piel de serpiente con distintos diseños y gran calidad. Sara, Sara se ha distinguido por sus blazers y chamarras y el estilo de piel de serpiente no ha sido la excepción. Sara ha lanzado su propia versión en un color más claro que va con todos los looks en negro que queramos llevar, adoptando la actitud y el estilo de una estrella de rock. Dolce Gabbana Dolce Gabbana es sinónimo de calidad y estilo y es una de las marcas más conocidas desde hace tres décadas. Cuenta con una gran variedad de chamarras con estilo y calidad excepcional, entre ellos la de piel de serpiente. Y si precios es accesibles es lo que buscas, estas marcas son las ideales. Supreme, tradicionalmente asociada por sus camisetas con el logo tradicional, Supreme ha creado una línea de chamarras, entre ellas la de piel de serpiente, con diseños y juveniles de, a un precio accesible. D-Square 2 d squared 2 es una de las marcas más icónicas en la actualidad, creada en 1995 y comúnmente asociada por sus diseños juveniles, ha creado una línea de chamarras de piel de serpiente con estilos originales que no podrás dejar de comprar. Por favor no dejes de suscribirte al canal, darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video y nos vemos en la próxima.